Hola amigos del Taller de Guitarra Popular. ¿Cómo están? Tantos días sin poder encontrarnos. Aquí estamos de vuelta trabajando para ustedes. Sistematizando canciones con tres acordes y como recordarán estamos viendo el conjunto La menor, Do mayor y Sol mayor. Felizmente, hay varias canciones con este conjunto de acordes, y una de ellas es parte del patrimonio cultural chileno. Todo niño, todo estudiante, todo, en verdad todos los chilenos tenemos que conocer esta canción, porque además trasciende nuestras fronteras, y justamente habla de eso, de, de, de cómo todos habitamos este hermoso planeta y todos juntos vamos a vivir. El título es Todos Juntos, de nuestra banda que también nos ha representado en todo el mundo, los Jaivas, y felizmente está con la menor, do y sol. ¿Qué me queda por señalar? El rasgueo. Si les digo que el rasgueo es un guaino, ya deberían estar ahí t -t -t -t, buscando si ya hemos visto el guaino o no. Y por lo menos me recuerdo ahora al instante de... ¡Canchis, canchis, vamos bailando, vamos cantando! Ese es el ritmo. Lo vamos a reforzar. Eh... Usted vea si lo hace con la mano empuñada o con pulgar. Más suavecito. O con la mano entera. Yo lo voy a tocar suavecito. ¿Ya? Y dice... separados, si la tierra nos quiere juntar, si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir.